Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Estoy acá con Venceslao Orsi. Orsi. Ahí está. Ahí está tribunales, ahí están los kioscos y un kiosco. ¿Eh? ¿Tiene nombre? Eh, Leonardo Castellani lo voy a poner. Muy bien, ahí está, perfecto. mira, puede estar perfectamente ahí. Porque tiene todo lo que un católico tiene que tener. ¿Mm? O sos católico o no sos nada. No voy a decir un buen católico. ¿Mm? Mira, por ejemplo, fíjate acá. La ciudad de Michel del Pueblo de Costellani, eh, el libro del padre Mancuso, Julio Mendiel. Son ediciones que yo no lo puedo creer porque están cuidadísimas, increíbles. Este libro de Liccio por ejemplo, acá, Ordán Sienta, Guerra contra Revolucionaria, ahí abajo, no pueden dejar de comprar este libro. ¿En qué hora te encontramos, ¿En ese lado De 11 a... A 16 seguro. Y ¿De a lunes ya? De lunes a viernes. A, a veces se extiende un poco más, pero por lo general de, de 11 a 16. Gracias amigos, lo hacemos con todo. No dejen de pasar por este lugar impresionante. Y yo me atrevería a decir que es admirable por la cantidad y la calidad de libros de que Bueno, un arriba para el taller de nuestro canal. Revive por tu fe.